Ha desarrollado una campaña de no más toque de queda. El ministro eh, dijo que debía de, bueno, ahí está, ahí está el flight, el, el, el, digamos el letrerito, así no el fly que le dicen, a, a esa. Flyer. Flyer, algo así. Ahí está el que anda circulando por las redes sociales, no más toque de queda. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, la gente está pidiendo que cese el toque de queda, eh, es un acto de presión al gobierno con la finalidad de que quite el toque de queda, que en algunos lugares comienza a las 5 los fines de semana y en otros un poquito más tarde. Por ejemplo, San Francisco comienza a las 5 los fines de semana y termina a las 5 y los días no feriados, el día de trabajo, a las 7 la noche. Con el mensaje No Más Toque de Queda, el pasado fin de semana ciudadanos mostraron su sentir en las redes sociales en las cuales exigieron al gobierno la eliminación del toque de queda impuesto por el Poder Ejecutivo como medida para contener la propagación del coronavirus en el territorio nacional. La, los defensores de esta solicitud alegan que la misma fue necesaria en algún momento, pero ya no lo es. Y que los trabajadores informales necesitan salir a las calles y aprender a convivir con el COVID-19. Recordamos que ayer, domingo, Salud Pública reporta 15 nuevas defunciones para un total de 1,968. Además, reportó 568 o 568 casos, eh, casos nuevos del COVID, aumentando la cantidad de casos positivos por pruebas PCR en República Dominicana a 103.660. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, pidió a la población mantenerse en sus lugares y respetar el toque de queda, cuya medida se mantendrá invariable. Bueno, aquí hay una pugna. Eh, fíjense cómo ha ocurrido, por ejemplo, con los delivery, le dieron luz, luz verde por el asunto del... Eh, encadenado del, ¿cómo se llama?, del, del Bitcoin, Bitcoin, 9, Bitcoin eh, que pidió que los, ese tipo de negocios se le permitiera trabajar. Y, luego, y bueno, luego. vamos a ver, Yerian. Miren, con relación a esto, yo siempre he tenido una posición clara desde antes de, la, de las elecciones. Eh, la mantuve durante las elecciones y la mantengo ahora. El toque de queda y las medidas restrictivas de la libertad no se pueden quitar. No se pueden quitar porque es evidente y esta noche yo le prometo a la gente eh, esta noche salir a la calle. Hoy yo me comprometo esta noche salir a grabar algunos sectores, de, por ejemplo, de San Francisco de Macorís, que es donde residimos, para que la gente vea la diferencia o la realidad más bien de lo que pasa en las noches durante el toque de queda. Señores, nosotros quitando el toque de queda y permitiéndole a la gente el derecho a la movilidad, al tránsito y a juntarse, tendríamos un verdadero caos, un verdadero caos, especialmente los fines de semana, que yo veo que la gente se está... Eh, eh, se está guardando en su casa, por lo menos la mayoría, porque ciertamente siempre va a haber gente presa, porque están violando el toque de queda, siempre va a haber así, siempre va a haber gente que rompe, que, que quiere romper la ley, que quiere violar la ley, que quiere infringir la ley, siempre eso va a existir, pero esos grupos son los menores, señores, aquí estamos hablando de 11 millones de, de, de habitantes, aunque no lo han contado bien, dicen que somos 10, pero hace rato que nosotros pasamos de los 11 millones de habitantes, y no es verdad que esos 11 millones de habitantes están en la calle de noche, ni están en la calle eh, los fines de semana después de las 5 de la tarde, no es cierto, es la minoría, lo que pasa es que hacen mabulla, naturalmente, y, y especialmente con, con, con estos likes que se están haciendo, eh, pero el toque de queda debe mantenerse, si es necesario hasta diciembre, hasta el 31 de diciembre, que la gente celebre el, el, el año nuevo virtual, ¿verdad?, porque se van a dar clases virtual entonces podemos celebrar también virtual, que la gente comparta, eh, pero no se puede quitar... No se pueden eliminar estas medidas restrictivas independientemente de que eh, hay sectores que lo necesitan. Yo apoyo al gobierno eh, eh, que mantenga sus medidas. Lo que yo sí quiero llamar la atención del gobierno es que dejen de estar queriendo maquillar la, los resultados de, la, de las muertes. Eso sí no es prudente, porque vimos el otro día como que hubo un... Eh, un, que salto, dos eh. un salto. Sí, un salto de 36 muertos. Luego dijeron, no, estos muertos no son pero, de ahora, son de antes. Pero, pero ahora volvieron a 15, luego Hasta, 12. Yayán, ¿desde cuándo estábamos viendo 900 y tantos muertos? Y de un momento a otro estamos en casi 2.000. Sí. Así es. No hace apenas una semana. Entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que la gente debe entender? Que estas medidas son necesarias, necesarias por el bien de su salud, porque. Aquí quiero llamar la atención de las autoridades, especialmente aquí de la provincia. Yo entiendo que le hemos, eh, ya no hemos acomodado, ya no le tenemos el miedo que le tuvimos en principio cuando estábamos encerrados en la casa y era un terror, una cuestión y todo el mundo eh, le hemos perdido ese miedo. Pero el virus sigue igualito, incluso más letal que antes. Más letal que antes, se está muriendo más gente ahora que al principio. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente le ha votado, como se dice popularmente, le ha votado el miedo. Y eso es peligroso, eso es peligroso, ya la gente no le tiene miedo al virus, pero se sigue muriendo más gente que antes, se está muriendo más gente que antes y entonces ahí es donde nosotros tenemos que, lamentablemente, lamentablemente, el que no entienda por la buena, pues que entienda por la mala. Yo entiendo que el toque de queda debe de seguir, creo que incluso es un error del presidente de la República haber llamado a, a, a que todas las cadenas hoteleras abran a partir del día primero, eso, eso va a ser un problema. Anoten la fecha. Eso va a ser un problema. Porque qué va a hacer la gente, abuelo? Ah, como yo no puedo estar en mi casa en toque de queda, no puedo salir al frente, me voy de fin de semana para un resort. Que imagino que van a tener buenos bueno precios ahora y entonces la gente va a hacerlo par en los resorts. ¿Y quién lo detiene? Están haciendo en la cabaña. Sí. ¿Quién lo detiene? Entonces eh, entiendo que el gobierno debe mantener las medidas restrictivas, debe mantener el toque de queda, debe mantener todas y, si se puede, ¿verdad? Eh, eh, eh, promover el teletrabajo y todo lo demás. Y lo de abrir todas las cadenas hotel el día primero es un error, porque eso contradice lo que lo que viene siendo el, el, la, la, la, el toque de queda. Bien, Francis. Sí, bueno, recuérdense que nosotros hablamos en ocasión de del proceso de eh, reapertura o desescalada de que estábamos viviendo una falsa confianza respecto al COVID y de forma apresurada fuimos perdiendo la vigilancia y hasta el miedo personal, individual, que luego se convirtió en una confianza falsa colectiva porque de ahí surgieron casos y se debieron de tomar las medidas y confinar a quienes correspondiera. Más allá de las necesidades que tienen ciertos sectores de, de que aquí se viva normal con esa falsa confianza que, que ha generado psicológicamente el COVID porque la combinación de desescalada con apertura y demás crea esa falsa confianza. Nos creemos y olvidamos al punto que a mí se me ha olvidado en ocasiones, me he desmontado del carro sin la mascarilla y he caminado quizá 15 metros y es la gente que me dice y me to y se toca la cara ay y me tengo que devolver al carro. Eso es parte de la falsa confianza, cuando en realidad, de salir sin ella y sin tomar las previsiones de no tocarme la cara, los ojos, puedo estar en riesgo alto o en alto riesgo de contagio. Porque uno no sabe cuando uno llega a un lugar, el pasamano, se agarra, se agrega a un mostrador, que es un asunto de los dominicanos, no hay forma de que un dominicano frente a un mostrador no se recueste y que mantengamos la distancia. Yo vivo constantemente cuando he ido al banco o a un lugar viendo las rayas y la distancia para autocorregirme, porque hay una falsa confianza, señores. Y no se pueden tomar ni hacer presión al Estado para que el Estado entonces de una excepción que estamos viviendo, también rompa con lo que se tiene como uno de los mecanismos más importantes, porque yo he dicho y lo tomo de Chung Han, el, gran, el pensador surcoreano, de que en estos tiempos no se propician grandes acuerdos sociales porque precisamente el COVID y su experiencia de combate ha indicado que la solidaridad en estos tiempos es el distanciamiento y que el confinamiento son las vías de poder acorralar el virus por vías sectorial o demográfica. Entonces, mi conclusión en este tema, más que pedir el levantamiento y terminar con el confinamiento o el toque de queda es que precisamente el estado aproveche para que hagamos el ejercicio y planifique un punto de partida donde nos encontramos ya sea por región ya sea por provincia ya sea por ciudades las que tengan mayor incidencia las que tengan menos las que tengan una incidencia media y tengamos entonces un verdadero confinamiento, con fines de que al final de la jornada de confinamiento se pueda levantar y a la vez recoger frutos. Porque esa combinación de reapertura y confinamiento es la que no nos está dando resultado. Y tengan cuidado, y tengamos cuidado con esa confianza falsa que producto de que podemos salir a las calles y realizar ciertas labores, creernos, que ya libramos la batalla contra el COVID, no es así. Creo en un proyecto de tiempo de confinamiento real para luego recoger los frutos de un plan de salud que determine por zona, por área, por ciudad o por región que el país ya tiene en algún punto acorralado el virus, que lo único que falta es exterminarlo ahí, y el resto, ya tendríamos una nueva vida en República Dominicana, sin ser médico y sin ser virólogo. Bien, gracias, Francis. miren, la pregunta que debía de hacerse, o que deberíamos de hacernos, sobre todo todos aquellos que tengan un, una micra de sensatez, ¿para qué quiere la gente que se levante el toque de queda? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse. Está porque en la, ¿eh? está en la calle. entonces porque la idea es ver si realmente el toque de queda no ha servido para nada o es necesario que se levante yo creo yo creo que nosotros vivimos en una sociedad muy poco dada al pensamiento enjundioso vivimos en una sociedad donde una sociedad un pueblo una nación el dominicano idiosincráticamente es extremadamente eh, influenciable. Y yo le voy a poner un reto al que quiera comprobar eso que acabo de decir. Párese en un poste de luz en cualquier esquina de este país y póngase a mirar para arriba durante 5 o 6 minutos. Y yo le aseguro que en ese tiempo ya usted verá 3, 4, 5 carajos a su alrededor mirando para arriba igual, averiguando. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que...? A usted le importa esa vaina, ¿Es que ese tipo esté mirando para allá arriba. Pero el dominicano... A, a esa, sí, pero el, sí, sí, sí. <ríe> el dominicano es influenciable totalmente. A alguien se le ocurrió que levanten el toque de y Todo el mundo, sin pensarlo, comenzaron con esta campaña y la hicieron viral. Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo? Puede que de, un brazo, van, es uno de los exponentes de esa propuesta. Sí, porque Watson... O la que siguió en las porque redes. Porque ese otro, es otro tema. Hay gente que no quiere aceptar un mínimo de sacrificio. Watson Van es uno de los artistas dominicanos que más cuarto ha ganado en los últimos años. Watson es un individuo que cuando... Yo, yo se lo digo porque yo, yo eh, eh, me meto mucho a la carretera. Ando mucho en carretera. Y usted, cuando usted va cerca de pueblo usted ve, Wasson so van al día en Bonán o en La Vega, en qué sé yo qué sitio. Óigame. Entonces, él no quiere hacer ningún sacrificio. A él que le conviene. ¿Por qué? Porque sus conciertos son de noche. Sí. Entonces, haga un sacrificio, mi amigo. Haga. Porque usted tiene que entender una cosa. Usted no vive solo en esta sociedad. Entonces, ¿sabe por qué no podemos quitar el, el toque de queda? O, o, o, o, o mejor dicho. Usted sabe cómo deberíamos o pudiéramos quitar el toque de queda Si nosotros fuéramos responsables como sociedad Si fuéramos honestos como individuos Si fuéramos respetuosos de la norma Si, si, tuviéramos, si fuéramos menos desenfrenados Este es un país de desenfrenados Si fuéramos capaces de comprender las razones del toque de queda y hay mucha gente con unas ideas simplistas. Ah, pues parece que el virus nada más se pega de noche. No, a usted le ha dado la oportunidad de hacer una vida semi seminormal durante el día. Y quien tiene que cuidarse durante el día es usted. No es el COVID que tiene que cuidarse. Es usted de él. ¿Ustedes me entienden? Entonces la dice, ah, no, que parece que nada más de noche. Porque pues no somos niños. O sea, es como, lo, es como los muchachos que si usted no lo, no lo agarra, se tiran al pozo. Pero si usted es un adulto, usted sabe que no se puede tirar en el pozo, aunque no lo agarren. Esa no es una vaina lógica. Eso es una cosa lógica. Entonces, si fuéramos capaces de comprender esas razones de por qué el toque de queda se impuso, entonces pudiéramos levantarlo. Si no creyéramos que la vida se acaba mañana y hay que salir a la calle, señores, aquí la gente cree que el mundo se va a acabar, ¿qué importa que tengamos que pasar un año con esta, en esta condición? Es un problema del mundo. Es un problema del mundo, es un problema de nosotros. Y aquí la gente, aquí la gente es extremadamente egoísta, egoísta. No, aquí hay, eh, se ha dado concesiones a los, a lo, sobre todo a los que, a los que, a los que tienen negocios, se le ha dado concesiones, se le ha dicho a la gente: cuida a tus mayores, cuida a tus niños, y la gente anda como loco en la calle, se relaciona con todo el mundo, se mete la mascarilla aquí en la barbilla y llega a su casa a visitar a su papá y su mamá. Gente con 70, 60 y pico, digo, 60 es un muchacho todavía, pero 70 y pico, 80, ¿eh? sea, estamos hablando. Está buena. Sí. Que se han dado concesiones, se ha permitido Uy, que la vida camine. un laxo mental. Sí, sí, claro. Se ha permitido que la, que la vida camine. Se ha abierto negocio de comida, de bebida. se ha, ha habido una apertura total. Cuídese usted y mantengamos el toque de queda para evitar que esto se ponga más feo y más serio de lo que hasta ahora ha sido. Esa es la realidad Mira, de este país. Cuando yo hablo de la falsa confianza, es precisamente que eso que tú acabas de, re, de relatar cómo percibes el medio ambiente en que nos desenvolvemos y cómo el dominicano ha ido haciéndose una confianza falsa porque en la casa que va a visitar no se ha identificado públicamente que haya COVID, pero que esa persona, eh, nosotros confiamos, no se está relacionando con otras personas previo a que tú te relaciones con ella Y se cree que esa otra persona se está cuidando. Sí, bueno. Y como están juntos y no se ha identificado que el novio de mi hermana o, la, o, o mi hermana con mis amigos más cercanos se están relacionando y no hay esa identificación de infectación. Eso es la falsa confianza. Esa es la falsa confianza. Así es. Vamos, vamos a, a llamar. Exacto. Adelante, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? ¿Qué para referirme a antes de la noche me llama un amigo mío eh, era el fulanito un preso. Eh... Que vaya a hablar a ver si lo suelta, coño, como a las dos y media de la noche, le digo yo. Antale, y dile a general que, está buena que dije yo que lo suelte. Pero claro. Que vaya a él, ¿verdad? Derecho. Dile que vaya a él. Entonces está buena eso. Sí. Que dije yo que lo suelte al general. Está buena. Sí. Mire, realmente, realmente, eh, caramba. Es difícil pensar que la sociedad. O una parte de la sociedad esté pidiendo que se levante el toque de queda. Es una locura realmente eh, eh, esta, esta petición. Porque en hay que ver, señores, cómo está la gente. O sea, cómo la gente aprovecha el tiempo que tiene, que puede aprovecharse en la calle, cómo la gente sale eh, despavorida para la calle, cómo se juntan en los colmadones. Y, y naturalmente. Ya cuando van, a, por ejemplo, los fines de semana, cuando está llegando a las 5 de la tarde, ya tú ves, ves las caravanas de vehículos sí. de la gente ya dirigiéndose a, a sus hogares. Y eso es importante, porque es que todavía, todavía, eh, el virus, no hay una vacuna. No hay una vacuna. Lo que pasa es que ya la gente, como decíamos anteriormente, la gente ha entrado en confianza. Pero la gente se sigue muriendo igual. De hecho, más. Se está muriendo más gente ahora. Entonces, es una locura pensar que, que se pueda que se pueda levantar el toque de queda, eso debe mantenerse hasta hasta que tengamos una vacuna segura, verdad que ya se pueda implementar, pero mientras tanto, seguimos con el toque de queda, sabemos que el gobierno no va a ceder a esta presión, naturalmente, y pedirle a la gente, por ejemplo, como este caso de este señor que viene de Estados Unidos, parece que viene de la playa en alguna ocasión, y él decía que no, que él era americano y que él tenía derecho a transitar aquí en San Francisco de Macorís, ¿Por qué es esto? Incluso eh, ayer vi que apresaron a un chef famoso de aquí, de la República Dominicana. Ajá. Sí, él hizo un show en las redes sociales porque él decía que yo soy un dominicano trabajador. Eh, pues, sí, pero usted está viendo el toque te queda. Sí. Eh, pues, eh, la gente cree que el hecho de que usted sea, por ejemplo, eh, eh, eh, un comunicador, un chef, un político, si usted está violando el toque de queda y usted no tiene una, una, un salvoconducto, usted no tiene una carta que le... Que hay, que, le... Hay, que aprender, hay que aprender a respetar. Sí. Los, Mira, lo a mí votaron. ayer me cogió el toque de queda en el semáforo, no el toque de queda, cinco minutos antes del toque de queda, en el semáforo, en el semáforo de la Bienvenido rápido. Fuerte con 27. Y, y, y, y para llegar a mi casa en esos cinco minutos... Fue una audición. No, ¿Te, claro. te pareciste a los motoristas. No, tuve, que, tuve que idearme una ruta donde yo sabía que había menos tránsito, porque a esa hora es lo que dice Yerjan: sí. se, congestiona sí, se la, congestió, Porque ¿verdad? Todo el mundo se quiere. Ir. Mira, eh, en ese ¿Dónde está? ¿Dónde momento, que es que más tránsito se genera porque la gente esperamos hasta el final sí, y calculamos es. los 15 minutos de distancia en que me encuentro, los 20 y los 30. Y eso se ha visto en esta ciudad. Ahora, a mí me está preocupando los salvoconductos. Hay una serie de carajos que andan en, unos, en una jipetica y unos un carro con el salvoconducto pegado a la, al cristal. Realmente necesita ese carajo, que yo he visto varios como que son más... Damn, damn, eh, son individuos que en vez de estar trabajando, es da vuelta. Sí, sí. Y solamente decía, para tener... Decía, decía mi abuela, ese es un pasa cantando. Un pasa cantando. <risa> Eso es un pasa cantando. Para mí hay muchos pasa cantando que han logrado al principio. Y está correcto que las Eso autoridades... Es este país, que aquí la cosa, la, Las autoridades están, la, estuvieron en el principio dándole ese salvoconducto a todo el mundo. Nosotros como parte de, de, del elenco de acá, tenemos un salvoconducto por la prensa porque somos comunicadores. Pero mira, yo no lo tengo a propósito. Y yo no lo, no lo uso. Sí, pero mira. Ni eh, he tenido que yo, presentar. Yo, yo, yo, en, en mi saludable. caso, en mi caso, por ejemplo, los fines de semana cuando yo me muevo con la familia, yo cuando quedan las 4 de la tarde calculo mi tiempo y estoy y llevo este a mi es casa. Estoy en tu casa. Yo, yo porque una cosa soy yo, otra cosa mi familia. Imagínate tú que ahí me paren en la calle y me digan, bueno, mire, yo tengo esta carta, sí, pero es usted y la familia. Que no debería estar en la calle. Entonces uno yeah. tiene que ser respetuoso yeah. de, de, de la autoridad. Mira, aquí tengo el video. Él es el, el chef, es Leandro Díaz. Ah, yo sé quién es Y hace un, un reclamo. reclamo. Sí, mira yeah. aquí. Aquí lo tengo en, en, Pero en será, Twitter. será, ¿De dónde? De, ¿De Santiago. Es muy buen, chef. Y él está reclamando. Muy que, bueno y muy famoso, chef. Que. Mírenlo aquí. Él está reclamando ahí que no. Ah, que, sí, ese es el Masterchef. Que él es una persona conocida, que lo que esté trabajando. Sí, pero, bueno, usted, está, viola con tu usted está violando el toque de queda y no tiene una razón justificada para estar en la calle, usted está bien preso. Claro. Bien preso, independientemente claro. de, de su jerarquía miren, y el aporte que usted le haga a la República el Dominicana. El asunto es que, como es el mismo tema de Botello que allí, que estuvo pidiendo, todavía está en ese can de buscar el 30%, y hay una serie de gente que se han sumado. Porque entienden que ya ellos no van a tener oportunidad y que por lo menos eso que le den, eh, que se lo den. No podemos utilizar esta falsa confianza a un enemigo que tiene muchas caras y muchos matices, es multisintomático y es muy agresivo cuando te atrapa desprevenido. Dios nos libre y que Dios le dé salud a todos aquellos que están luchando en contra de esto. Yo tengo aquí hay experiencia importante de sobra de lo que significa estar afectado del virus. Así es. Y de la confianza es que está el peligro. Así dice el refrán. Yo digo vamos a mantener la distancia como solidaridad en la distancia. Es el confinamiento en las noches. Es obligatorio y diría. Y vuelvo, hago mi propuesta Que se aproveche este tiempo Y este momento para que las autoridades Diseñen Un confinamiento De ataque real Donde nos lleve A la cuarentena De los 14 días Y tengamos un resultado Un resultado al final De lo que hicimos Que eso bueno. vale la pena Bien, señores, vámonos a, a ver qué nos dice la pregunta del día. La pregunta de hoy, ¿está usted de acuerdo con la solicitud de eliminación del toque de queda? No. Vamos a ver, aquí hay tres que no estamos. Así es que adelante, mis amigos, háganos el feedback. Al 829-451-3381.